Recomendando anime para adultos esta vez es Aika un catastrófico terremoto ha dejado a Tokio y a la tierra sumergidos bajo el mar. Aika es una recuperadora, dedicada a recuperar objetos de entre las ruinas acuáticas. Cuando Aika acepta la peligrosa misión de localizar y recuperar el misterioso lago, descubre que no es la única que lo está buscando. En Aika hay mucha violencia, algunas muertes, bastante desnudez y un suministro interminable de traseros femeninos. He ahí su clasificación como anime para adultos. Sin embargo, no es una serie demasiado seria, a pesar de lo serio del escenario. Los personajes llegan a desarrollarse hasta cierto grado, pero lo que la hace especial es su capacidad de divertir sin ser demasiado profunda. Una excelente opción para pasar la tarde o un rato de esparcimiento.